Buenos días, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado les da la más cordial bienvenida. Hoy es el tercer día en que el da la bienvenida a las organizaciones que conforman la red de apoyo a familiares y pacientes con enfermedades raras o huérfanas. Y a todo el público que nos acompaña a la Semana Global 2015 de Enfermedades Raras. En este hermoso auditorio, Lázaro Cárdenas, a todos los presentes les damos la más cordial bienvenida. Hoy inauguramos la tercera jornada de esta semana global. A continuación me permito presentar a los distinguidos miembros del presidio. Nos acompaña la doctora Alejandra Camacho, quien nos hará un resumen de las actividades del día de ayer. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí y bueno, por respeto a todos ustedes vamos a tener que comenzar. Creo que el día de ayer fue algo pesado para todos nosotros porque fue un, un, un día, una tarde de mucha información, pero creo también que fue algo muy productivo y hubo algunas charlas bastante valiosas. Eh, primeramente, bueno, nos, nos compartió la doctora Sebolene Aime, Tendencias y Oportunidades en Drogas Huérfanas, una perspectiva desde Irdir, eh, me parece que es una propuesta muy interesante para trabajar de manera internacional, yo les invito a todos, evidentemente los mexicanos, porque sé que nos cuesta trabajar en equipo, entonces no importa que nos caiga mal el de al lado, creo que trabajar en equipo y proponer cosas, a su vez trabajar de manera internacional con, los, con nuestros compañeros que están aquí de otros países, eh, creo que eso nos puede dar mucho más que estar peleándonos uno con, unos con otros. Como segunda charla tuvimos farmacogenómica y secuenciación masiva por sistemas genómicos y... Evidentemente, también ellos nos hacen una propuesta para cómo llegar a diagnósticos, eh, sobre todo hablaron de la parte neurológica, eh, Estos cómo pueden ser aplicados estos diagnósticos a nuestros pacientes. Eh, vale mucho la pena que tomemos en cuenta esto. También la doctora Carmen Alaez del IMEGEN nos mostró algunos ejemplos importantes de cómo podríamos aplicar esta nueva tecnología en los padecimientos, sobre todo de origen genético. Y algo muy importante y relevante me pareció que la autora es hablara mucho de la parte ética y que le parece absolutamente conveniente que los médicos o los clínicos se acompañen siempre de un genetista que pueda hacer la parte del asesoramiento genético. Esto me parece sumamente relevante y a su vez, si habrá algún médico que tenga las capacidades de hacerlo, pues bueno, eh, que tenga una formación en bioética que nos pudiera permitir dar lo mejor y no dañar al paciente. La doctora Juanita Navarrete de Pemex nos habló importantísimamente del tamiz metabólico neonatal y que es el primero en Latinoamérica, no solo en México sino en Latinoamérica, que, que ve y estudia la parte de errores eh, o de depósitos lisos normales, que es una de las cosas más valiosas que tiene México. El doctor Luis Carvajal nos habló del Seguro Popular y de la clínica de Liciosomales que está en el INP, en el Instituto Nacional de Pediatría. Eh, nos habló que tiene 130 pacientes y que, y que bueno es una ardua labor. Para los que vienen de otros países, nuestro sistema de salud es un sistema de salud peculiar y muy fragmentado que tiene no solamente un sistema o un sistema federal para atender a los pacientes de manera o en, en el ámbito de salud, sino que tiene varias instituciones que nos pueden dar o brindar eh, seguridad social y una de ellas es el seguro popular donde justamente se encuentra el doctor Luis Carvajal y uno de los, de los temas y de los issues ahí más importantes es que los pacientes que se diagnostiquen hasta, diez, hasta que tengan 10 años pueden tener acceso a las terapias pero si pasan de 11 años 11 años un día ya no podrían tener eh, esta oportunidad de tratamiento entonces son cosas de las que tenemos que empezar a hacer conciencia y, y cambiar eh, el doctor Luis Felipe Montaño nos habló de ejemplos de tratamiento con drogas huérfanas y diagnósticos en México me parece que lo que más podemos rescatar de esta charla es eh, cómo podemos dar tratamientos para esta clase de enfermedades raras o huérfanas usando medicamentos que, que cotidianamente tenemos o que cotidianamente podemos usar para otros padecimientos que no se denominan como tales raras. Y tuvimos la charla eh, de estadísticas en investigación médica y psicológica con la psicóloga Paulina Peña de Salud y Débora, eh, con la importancia de compartir adecuadamente los datos de investigación en enfermedades raras. Creo que esta parte de tener un registro de pacientes, como todos los han visto en la entrada, eh, es importantísimo, México no tiene nada y los médicos muy pocas veces quisieran ¿no? o quieren participar en ello. ¿no? Y por último Manuel Posadas, que nos habló de cómo se hacen los registros en epidemiología y mmm, algunos otros países tienen este sistema muy desarrollado, de los que sé grandemente Brasil que tiene muy bien esta parte Creo que a México le está faltando poner las pilas ahí. Eh, no sé cómo estén algunos otros países de los que nos acompañan, pero creo que es una gran oportunidad para empezar a hacer estadísticas y epidemiología en nuestro país. Y bueno, sin más preámbulo eh, y viendo la hora. Okay. Bueno, pues este fue el, el breviario y el resumen de nuestro día de ayer. Muchas gracias. Muchas gracias doctora Camacho, eh, le invitamos a que se quede con nosotros para fungir como moderadora de la sesión número 9, que el tema será la cooperación internacional para la investigación en enfermedades raras y invitamos a señora Stephen Groff para que eh, nos comparta su tema, por favor.